¿Sientes que empiezas muchas cosas y no terminas nada? Puede que como yo seas multipotencial. Bienvenidos a Mujer Cronopio. Mi nombre es Olga Semoret, soy escritora, ingeniero, magíster en filosofía y paren de contar. Soy venezolana, vivo en Montreal y hace poco descubrí que soy multipotencial. Es decir, tengo mil ideas, proyectos, pasiones que quiero perseguir, salto de una cosa a otra, lo cual me genera angustia, estrés, preocupación y hasta depresión. Por ello en el último año he tratado de descubrir herramientas de productividad, mindfulness y estudiar los procesos creativos para encontrar soluciones a todas estas cosas que me pasan. Y aunque no soy una experta, puedo decir que ahora obtengo mejores resultados y por ello mi vida es más tranquila y feliz. Además puedo seguir explorando todos mis intereses sin remordimiento. Aún me falta mucho camino por recorrer y por ello es que lanzo este canal pues quiero compartir con ustedes todos mis descubrimientos sobre la productividad y cómo estas técnicas, herramientas, métodos nos pueden ayudar a llevar una vida más feliz, más productiva. Voy a tener nuevos videos los martes y los jueves. En el video de los martes voy a hablar sobre temas de salud mental y multipotencialidad, mientras que en el video de los jueves tendremos aplicaciones, herramientas, técnicas y todo lo que tenga que ver con productividad. Si todo esto te suena, si te sientes con algo de curiosidad, suscríbete, viene mucho material, comparte en tus redes sociales y recuerda venir cada martes y jueves por un nuevo video.